Me enamoré en 12, no lo podías creer, creo que me incule, no puedo estar sin él. Su piel es de pixel, me hace lo que sé, sin escuchar su voz, Quiero dejar de ser real Y así poderme dibujar